que me violentan todos los días cuando voy por la calle y me gritan que me quieran romper el culo, que soy linda. Hacer las tareas de cuidado sin que nadie se dé cuenta de que las hago. Cuando las personas que no estamos dentro de la hegemonía heterosexual vamos a buscar Patriarcal. Nos golpea triplemente, no tiene que ver solo con el patriarcado, sino con, la, con que se presume la heterosexualidad obligatoria y la bisexualidad obligatoria. Es una violencia que nos, se nos aplica a muchos, muchas y muchos que no cabemos con lo que está impuesto, ¿no? con esto de que tenés que ser o varón o mujer. Lo que se sale de esa norma tiene que ser eliminado para este sistema. peleando organizadas y unidas. Con esto lo destruimos. Comunicando, desnaturalizando, pintando paredes. Con construcción, con amor y, y sobre todo con, con sororidad. Encontrándonos y creando en conjunto las nuevas formas. Necesitamos transformar desde, eh, desde la niñez determinados estereotipos y determinadas normas que venimos incorporando. Un feminismo de lo imposible. Me imagino un mundo libre. Un mundo donde todos y todas podamos ser libres y no tener que dar explicaciones de, de quién somos Pero... eh, ni de qué identidad de género no tenemos. Me imagino un lugar seguro donde poder salir a la calle no sea un riesgo de, de violación o de muerte, donde ninguna institución no es violente por, por ser mujeres. En un mundo igualitario donde ninguna vida valga más.